retornamos aquí a los zozobrosos y recuerda seguirnos en nuestras redes telenor arroba telenor en instagram telenor en youtube y telenor con de o en todas las redes sociales suscríbete activa la campanita dale me gusta y comenta todos estos temas que nosotros desglosamos aquí seguimos con los temas señores boxeo callejero en el toque de queda la celebración de peleas callejero de peleas y boxeo mantiene en zozobra, mantiene en zozobra un sector me, me perdí ahí espérate en un barrio de de Villafaro Villa no estoy entendiendo esta vaina en Villafaro en Santo Domingo Este debido a que se realizan en horarios en el que el país en el que el país se mantiene en el toque de queda en la aglomeración me estoy perdiendo el inmenso toque de queda para evitar la aglomeración y, y la circulación a causa del coronavirus. Los residentes de la calle Teresita Rodríguez, esquina José Cabrera, en el referido sector, se quejan de que estas peleas protagonizadas por adolescentes y jóvenes se realizan ante miradas de manifestantes. Señores, ahora okay, eh, ya pray. no es el teteo. El teteo. Ahora hay unos guantes que están peleando. Señores, pues tenemos que dejar esa loquera que tenemos aquí. <risa> ¿Eh? Y cuando viene a ver, ¿están apostando, Claro. Claro, eso sí. Ahí se cuando apuesta. viene a ver, apuestan. Aquí todo por dinero. ¿Eh? Vamos a ver el video, por favor. Atención, las autoridades. Ya no es un juidero de música, ahora es la trompa que se están yendo con los chamaquitos, popularmente hablando. Entonces, yo no me explico qué es lo que este, eh, eh, este país quiere. ¿Mm? Ahora, ahora son peleas, y eso hay que tener cuidado, que cualquiera lo matan. No, que Y un trompón. Recordemos que el otro día falleció un muchacho. Hace, hace un... varios meses. Ajá, sí. que se denucó de una trompada que le metieron. El, pa el pasado año eso fue. Ah, ¿No el, el pasado año. fue sí, una pelea que lo firmaron, ¿verdad? Con ¿verdad? una película con eso y. Y, y el, el muchacho cayó, cayó de el momento, denucado. Ajá, quedó el momento en que le dieron esa trompa que lo mató. De verdad. Y, y no se va a volver lo mismo. Y eso claro, hay que hay tener. Sin memoria. Claro, no, no, hay que tener cuidado en los barrios. O sea, estos niños que cuando ven cualquier cosa se dejan influenciar ¿eh? del otro que quiera hacerle daño. Sí. Pero me que todo sea algo de momentáneo. Eso son influencias, esos son influencias. Porque eso tiene que ser ilegal, porque que el, el boxeo es técnica y ese tipo de cosas. Y entonces eso en la calle, callejero. Lo que Yo, mira, había un señor aquí, Parra. Sí. No sé si te acuerdas que Parra era el entrenador de maduro. Claro, y de y rabo aquí, chivo, el rabo chivo. Rabo chivo, para, y un amiguito mío, que era Roquita, yo a mí me gustaba porque me defendía, yo, bueno, capítulo, que aprender también, me dice, vamos para allá, que están aceptando nuevos, para. ya, el hijo de parra, estamos allá, no, solo era, era un león yo, solo en el samba, pam, pam, pam. Bien con un muchachito de ahí mismo, de la huachilla. parece que lo buscan para eso. Ven acá, ven, ponte con este. O sea, le ponían agua a uno ah. ahí. Fue. Dos trompas, yo pensé que era un motor que se me había trallado. <risa> dos trompas me pusieron, cuando yo llegué a mi casa y fue a palo. <risa> dos, fue en dos, más. Ve, pan, pan, ya, me echan agua, limón con sal. Cuando yo llegué a mi casa, yo le dije la mamá mía, no. Fue a palo que le entran, por los dos soba, claro. más nunca. En ese tiempo, los muchachitos eran, eran bellacos y, y se ponían a entrenar. Y todavía, en, en el caso que yo creo que el hijo <coughs> de ¿verdad? está dando práctica. Sí, porque murió. Ese, sí, ese murió bien. para. Mira, Neto, se dice que un boxeador bien entrenado es un arma de fuego en la calle. Claro. Se utiliza sus herramientas corpulentas que tiene. ¿Es demoledor? Claro, ¿no? Porque Pero le das sí. un tro, le amagan. Ahí es, que, ahí es que yo me pierdo. Cuando no, y, que a y que, y que saben lado. cuáles son los puntos claro, débiles del cuerpo. Claro, ¿Me entiendes? Y, y te aguantan cualquier palo. Porque están para eso. ¿Cómo? Claro. Ya, ¿Y tú tienes se... que a Villalón, un Villalón A Villador, Un rozón que le den a Villalón. <risa> pa que hay que echarle más agua. <risa> eh, eh. Yo me atre... Yo me yo me atrevo a que. <risa> <risa> Yo me atrevo a apostar algo el así con Juan el, Juan el, Juan el Juan Pinto y Brown Villalona Juan a tromba.